Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 16 de mayo a, al domingo 22 de mayo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues empezamos la lectura con las cartas de la Virgen María, de Doreen Virtue. Escojo una carta, me guío por mi intuición. ¿Cómo han estado? Pues yo con muchísimo calor, pues en realidad desde mediados de febrero. Hubo una temporadita, como 3-4 días, donde bajó algo la temperatura, pero afuera de eso, desde mayo sobre todo, no, abril, perdón, este, ha habido muchísimo calor, esperando las lluvias. Pero Tlaloc simplemente no se hace presente. Si oyen los aullidos por ahí, es mi gatita que está haciendo berrinche quiere salir pero no la voy a dejar salir ahorita muy bien este de mis cartas que son estas de acá utilizo tres cartas me guió igual por mi intuición como les fue la semana anterior si sí estuvo un poco movidita no Este vamos a ver qué salen en estas cartas Este les puedo decir en general que bueno pues ha sido el caso desde los últimos dos o tres años para repetirme de que la disociación de la sociedad cada vez es más notoria desgraciadamente y como vamos vamos de mal en peor este y lo puedes observar en todos los países este que cada vez es mayor este el extremismo sea para izquierda sea para, para la derecha menos eh, la unión y globalización, sino más bien el separatismo y el nacionalismo y esto pues no es creo la finalidad en realidad de la humanidad sino muy al contrario, como decía la pandemia en sí era una herramienta para unirnos como seres humanos y bueno, este, han de saber, bueno Utilizo también las cartas de la sanación con los ángeles de Torrent Virtue. Como estaba diciendo. Este, pues quería comentarles. Para que. Si, es, si te quejas de tu situación. Momentánea. Tal vez porque estás desempleado. Porque la relación de pareja no está funcionando como quieres. O no te hace caso la, la persona que tú quieres. Cualquier situación que fuera. <coughs> Perdón fuera económicamente o de salud o cualquier situación este pues bueno lo primero es vivir el presente no el, el momento <coughs> perdón miren así ya seco está el ambiente entonces es en el momento presente yo veo y valoro quién soy que tengo no y siempre hay alguna situación o alguien que está peor que nosotros y por otro lado, aparte de apreciar y dar gracias por el aquí y el ahora, este suelto el pasado y cualquier situación del pasado no tiene que repetirse. O sea, la mayoría de la gente se queda con, es que esto no porque ya lo probé y me fue mal, entonces ya no lo vuelvo a hacer. ¿no? Entonces no, este cada uh, situación puede revertirse, puede cambiarse y puede ser una experiencia totalmente diferente y de hecho si fue negativa puede ser positiva entonces soltar el pasado y despreocuparnos por el futuro ¿no? este, esto sobre todo para la gente que como yo tiene ascendencia germana donde todo está planeado, disciplinado, cuadrado es un poco difícil de comprender ¿no? pero ahí entra la fe de la fe en la vida misma, en la corte celestial, de que somos seres de luz, somos seres amados, somos hijos de Dios y la divina providencia quiere lo mejor para nosotros. ¿Okay? Entonces, menciono esto para que también sea más fácil para ti abrir tu corazón hacia ti misma, hacia ti mismo y hacia el resto de la humanidad. Recuerda, siempre empezamos por nosotros mismos. Entonces, lo que nos pide practicar el universo es el amor propio y de ahí el amor incondicional hacia todos los demás y por fin último digo esto porque hay más de 300 millones de personas mundialmente desplazadas en el mundo, más de 300 millones de personas, tienes que, que imaginarte la cantidad de, de gente, es creo lo doble de la población de todo México, la población de Estados Unidos Costa Rica pues creo que tiene 5 millones de habitantes, entonces 60 veces este, la cantidad de habitantes de Costa Rica. Y así te puedes ir país por país, no, para imaginarte esa cantidad de, de personas. Y personas desplazadas por diferentes causas, sea migración económica, no, este, pues esto lo tenemos mucho en... Centro y Sudamérica, que pues muchos van a Estados Unidos pensando que van a tener una mejor vida, lo cual pues no es cierto, más bajo la política este, actual. Eso del sueño americano pues fue, pero ya no es el presente. Este Igual en África, no, uh, gracias a que ahora sí que los países europeos han eh, explotado lo que fueron antes las colonias pues igual no ha habido monocultivos ha habido hambre ha habido desempleo y pues la gente igual quiere emigrar hay otros países en áfrica que están con terrorismo que este, como mali por ejemplo no este y o tienen guerra y pues huyen por la guerra y así si te pones a ver todo el globo este pues hay migración por todos lados y bueno, los desplazados de Ucrania, que ahorita ya rebasan los 7 millones de habitantes, de los, creo que son en total 40 millones de ucranianos. Entonces, bueno, este, esto, quiero hacer énfasis en esto, porque la humanidad, si te pones a ver la, la historia de la humanidad, siempre ha habido gente que ha sido más afortunada, en la economía, en tener paz, en cierta situación. Y otros que, pues, por azares del destino, en este caso como Ucrania, pues, están sufriendo una guerra, una invasión, y tienen que huir, este, para pues, sobrevivir, y no, no están abandonando su país por gusto, ¿no? Y igual en Centro Sudamérica, la gente, pues, no sé, de Honduras y, este... El Salvador y estos países que también tienen una razón de ser porque este, pero bueno, es ya meterme a política, pero igual pues no se van por gusto, se van por necesidad, ¿no? Porque necesitan dinero. Digo, todos los que hemos tenido de hecho la facilidad económica de viajar en el mundo o vivir en otros países pues lo que te, te llama te jala es tu tierra, es tu comida, tus tradiciones, tus costumbres, tu familia, tus amistades, lo conocido, ¿no? Y, y, y eso, este, pues es muy fuerte. Entonces, bueno, para que abramos el corazón para la gente que está en una situación así. Y podemos empezar desde la gente del propio país, ¿no? En México desgraciadamente somos muy clasistas, somos este, muy xenofóbicos, o sea, miedo al extranjero, ¿no? Eh, y más al extranjero migrante, porque el extranjero gringo que deja sus divisas siempre ha sido bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, esto es para abrir nuestros corazones, para brindarles un hogar, un bienestar a las personas este, que migran. O sea, todos estamos aquí en México, hay tantos migrantes de Centroamérica, de Haití también, este que pues se quedaron aquí estancados en México y según como veo la política de Estados Unidos y México, van a seguir estancados en México. Entonces, pues abran su corazón y no les tengan miedo, no les van a quitar sus trabajos. este Y pónganse en su lugar. este Es una situación muy difícil y muy dolorosa para todas estas personas. Y yo creo que siendo realmente humanos, ¿no?, como decimos, y siendo misericordiosos, empáticos, amorosos y amables, es como podemos mejorar este mundo. Y esto es en general, ¿no? Bueno, quería hacer este eh, pequeño paréntesis antes de empezar con la lectura, que ya fueron 10 minutos de paréntesis, pero es, es un tema que esta semana y los últimos días como que me he estado achacando mucho los ángeles de que lo mencionara. Entonces, bueno, hay que abrir nuestro corazón y hay que intentar hacer de este mundo un mundo mejor. Recuerden que nosotros pues no solo estamos de paso y hay muchas generaciones detrás de nosotros que van a habitar este planeta. Y si seguimos deforestando, si seguimos explotando las materias primas sin el respeto a la naturaleza, al equilibrio ecológico, pues lo más probable es que en poco tiempo, en 30 años, haya una migración de un tercio de la población. Y hoy por hoy somos 8 billones de habitantes, hoy por hoy. Para entonces tal vez sean 10 o 12. Entonces imagínense qué cantidad de personas van a tener que migrar este de un hemisferio al otro y uh, yo creo que de hecho la mayor batalla y uh, la moneda que se va a utilizar será el agua va a ser lo más preciado el agua potable pero bueno eso ya es en el peor de los escen escenarios este y estamos a tiempo de hacer estos cambios Menciono todo esto porque como en la religión o en la vida misma, Dios nos regaló el libre albedrío, nos regaló la libertad de decisión. Si te preguntas cómo es posible que Dios permita que pase todo esto, pues es que Dios nos dijo, aquí está, te lo regalo, y es tuyo, haz con ello lo que quieras, ¿no? Y igual, la libertad de decidir si queremos tener una relación con él o con ella. Porque bueno, digamos, Dios no tiene género. Pero para que sea más fácil lingüísticamente, me quedo con el masculino. Entonces, nos puso esta alternativa, ¿no? Nos dijo, ¿quieres tener una comunión conmigo, una comunicación? Adelante, me dará mucho gusto. Si no, no hay problema, ¿no? Y es estar en la luz o estar con la falta de luz, que al fin y al cabo es la oscuridad. Y es nuestra elección, nosotros podemos elegir. Y como elegimos todo en nuestra vida, desde que voy a desayunar, que me voy a poner, a dónde voy a ir, este, qué voy a hacer el día de hoy, cuáles son mis prioridades laborales, cuáles las familiares, cuáles, qué sé yo, de salud, etcétera cada instante tomamos decisiones, ¿no? Algunas inconscientes que ya son automatizadas, otras muy conscientes, pero quiero hacer énfasis en esto, igual como individuos, como sociedad, tenemos una responsabilidad y podemos tomar decisiones muy conscientes de hacer cambios positivos, tanto personales como para toda la comunidad y toda la humanidad. Muy bien, ya, terminé. Pero sí, quería hacer hincapié en esto, eh, porque mucha gente se deslinda de la responsabilidad. Dice, yo no soy político, yo no puedo hacer los cambios. ¿no? Yo no soy una celebridad, yo no puedo influenciar tanto a la gente. Falso. Todo lo que hacemos, y eso es otra de las cosas también, todo lo que hacemos influye, y no solo a segundos y terceros, sino a cuartos y quintos. Y esto me lo ha enseñado en la vida con varios ejemplos muy positivos. Este, y esas de cuenta, como cuando tiras una uh, roca, una piedra al agua, y se van expandiendo las olas y se van haciendo más grandes, y se van multiplicando. ¿no? Ese, esa acción tiene varias repercusiones. Entonces, esto, aunque no te des cuenta cada uno de tus actos tiene repercusiones ahora si es un acto positivo pues tiene repercusiones positivas si es un acto ne negativo tiene repercusiones negativas para que vivas conscientemente para que vivas muy muy consciente de que todo y cada uno de nuestros actos tiene sus consecuencias y esta es la ley del Dharma y Karma al fin y al cabo ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar la lectura por fin, después de 15 minutos de introducción. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente: optimism, optimismo. Nos piden que seamos optimistas, ¿ok? Entonces, bueno, así se ve la imagen: Pues aquí, la corte celestial, la reina, la virgen, la emperatriz, encima del pueblo abajo el Cristo crucificado y dice I expect good things to happen and they do yo espero que pasen cosas buenas y realmente esto pasa ¿Okay? entonces bueno si veo solamente esta carta pues la crucificación si te pones a observarla es un acto de barbarie absoluto ¿no? pero bueno ahora sí, según la religión católica o los cristianos pues es el sacrificio que hace Jesús para que la humanidad pueda lavar sus pecados a través de Él. ¿no? Entonces eso es algo positivo, al fin y al cabo. Y si se acuerdan la semana pasada les estaba comentando de que las bendiciones muchas veces llegan de manera oculta. ¿no? Entonces hay que saber apreciar esto y muchas veces a través del tiempo es cuando... Decimos aquí en México nos cae el 20 o nos damos cuenta pues de que en realidad algo que pensamos que era negativo era una bendición disfrazada y fue algo positivo al fin y al cabo. Muy bien, pero el día lunes y martes la carta dice, armonía, fluye, amor. Es el arcángel Rafael y dice, arcángel Rafael, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente. Con Dios, con el universo, como le quieras denominar, según tu creencia Y a sanar cualquier desarmonía en esta situación Fluimos La sanación en sí es armonizar, ¿no? Es armonía Entonces cuando las cosas no están fluyendo, por algo es, ¿no? Entonces habrá que buscar la causa, por la cual no está fluyendo algo Puede ser que sea falta de fe, puede ser que, no sé, sea falta de constancia. Alguna razón hay, alguna causa hay. Hago hincapié también en causa en vez de razón, porque la razón viene de pensamiento y razonamiento. Y muchas veces es algo que tiene que ver con la emoción y no tanto con el pensamiento. Entonces, uh, hace poquito leí uh, que... Este, pues si, si no te quedas si no te cabe, pues es que no, no, no estaba pensado para ti. Haz de cuenta unos zapatos, no si están muy angostos, un pantalón, una blusa, un vestido, pues entonces no estaban pensados para ti. Y pues lo mismo una relación, no si te es incómoda, si te aprietas, si te. Eh, pues tal vez no sea la, la relación adecuada. no Entonces, bueno, sobre todo aquí es hacer contacto con nuestra divinidad con nuestra propia divinidad recuerda Jesús la, la llegada la, la, este, que venga Jesús nuevamente a la tierra se da no como una aparición sino realmente es el Cristo interno que reencontramos a nuestro Cristo interno a través de reconocernos como co-creadores de nuestra propia realidad y por ende este podemos crear este nuestro propio mundo hacemos esto contactándonos con nosotros mismos y pues yo por mi experiencia lo más sencillo ha sido la meditación este es como con mayor facilidad me conecto y pierdo tiempo y espacio y estoy en un estado de plenitud absoluto y de bienestar de armonía de amor y de paz y esto, pues lo puedes transmitir, ¿no? Hay personas que dicen que no saben, que no pueden, que no quieren. Entonces, te recomiendo utilizar la música, es otro medio para una música que te sea agradable, ¿no? Y eh, entonces, bueno, a través de este bienestar, esta armonía, esta paz que se siente, armonizamos nuestra propia energía y a través de ella pues podemos armonizar la de los demás, ¿no? no puedes dar amor si no hay amor propio, y esto a mí me costó mucho trabajo entenderlo, este, pero creo que todos los seres humanos necesitamos aprender esa lección, y no solo una sino repetidas en repetidas ocasiones, normalmente tendemos con más facilidad a dar el amor hacia otros que hacia nosotros mismos.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 entonces, bueno, pues aunque sea entre semana, este, y tal vez no puedas irte de viaje y salir a estar en contacto más uh, pleno con la naturaleza, con la madre naturaleza. Pues la madre naturaleza somos nosotros mismos, ¿no? Somos parte de ella, somos vida. Entonces, bueno, yo aquí lo que sugiero es que, volviendo a esta carta, hagas contacto contigo misma, contigo mismo. ¿no? Con, con tu propia vida y de ahí bueno como este si lo quieres hacer algo más tangible más fácil pues no sé desde plantitas que tengas en tu departamento o en tu casa este si tienes mascotas como yo pues igual este un pedacito de qué sé yo pasto este hacer contacto con la naturaleza es el caminar descalzo 10 minutos en el pasto es un ejercicio tan sencillo y es una de las maneras más fáciles de limpiarte de la energía negativa, de hacer contacto con la madre tierra y este muchas personas también sugieren abrazar un árbol, que este yo la verdad digo sí lo he hecho, pero luego se me suben los insectos del árbol <risa> y como que no ha sido tan padre la experiencia. Entonces yo prefiero, por ejemplo, el acostarme en el pasto, el caminar descalzo en el pasto y, este, y, bueno, hacer contacto de esa manera con la madre naturaleza. Pero es como hacer un... no nos están pidiendo irnos de viaje y estar en el bosque o qué sé yo, sino realmente el hacer este contacto muy parecido a esta, ¿no? Y, uh, y veo las dos son verde verde es el color de la sanación entonces y de armonizar entonces esta semana va a ser de armonizar armonizar no es como estar planchando constantemente y hay más arrugas y hay que seguirle planchando y uh, yo creo que si nosotros tenemos ese equilibrio ese bienestar esa serenidad podemos expandir esa luz hacia todos los demás ¿sí? entonces perdón este a lo, a lo que voy con todo esto, es que yo creo que nos están pidiendo este optimismo, esta positividad para aportar al mundo. ¿okay? Esto cabe la posibilidad de que el mundo externo esté agitado ¿no? y justamente nos estén pidiendo ser lo opuesto. ¿okay? Muy bien, y para el viernes, sábado y domingo la carta dice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 fue pues para mí este, el mayor aprendizaje. Que es, ya se los he compartido en varias ocasiones. No permitas que nadie ni nada opaque tu brillo. Lo vuelvo a repetir. No permitas que nadie ni nada opaque tu brillo. Nadie, pues una persona. ¿no? Y esto puede ser desde alguien muy cercano. La mamá, el papá, la pareja, el hermano, el hijo el mejor amigo, la mejor amiga, la tía, quien fuera. Y nada, nada se refiere a una situación. Puede ser una situación extremadamente triste, decepcionante, derrotante, ¿no? Entonces no permitas que nada negativo, puede ser el miedo, puede ser, es lo que dice aquí la carta, ¿no? Culpa, pues cualquier emoción negativa... No permitas que opaque tu brillo. Y este, si permitimos esta continuidad, de positivo, armonizar todo, y que si esto negativo de afuera nos quiere influenciar, y no lo permitimos, y tal vez al contrario, todavía a través de esto, cambiamos esa negatividad en algo positivo, esto es la liberación. ¿sí? Ayudamos a liberar. Tal vez nosotros mismos o tal vez a los demás. Les ayudamos a liberarse de esta energía negativa. ¿ok? Y ya lo mencioné va nuevamente, la energía negativa puede ser desde la duda. La duda es la falta de fe hasta los miedos, las culpas, los dolores, las limitaciones. ¿no? Perdón. ¡Misa! ¡No! ¡No! Bueno, ya empezó a arañar el mueble, la gatita, perdón. Entonces, bueno, este, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, ¿qué tal? Música, ¿no? Y bueno, es un clarinete y un arcángel, entonces el arcángel Gabriel, que es el arcángel de la anunciación, de las noticias, de la pureza del corazón, de la anunciación, ¿no? Entonces, bueno, como decía, si te cuesta trabajo meditar, si crees no poder hacerlo, si crees que no te trae los resultados que tú deseas, ponte música, pero música adecuada. No vayas a poner ahí música de rock o de ACDs y de insurrección, ¿no? Sino sí, de paz, de armonía, de amor, de bienestar. Y este. Entonces, bueno, pues ya sabrás algo que te agrade ¿no? y que te haga sentir bien y te, que te haga sentir plena y pleno muy bien pues creo que es una semana muy bonita donde podemos aportar mucho por algo los angelitos me estaban insistiendo en que tocar el tema de volvernos más humanos más empáticos y uh, más conscientes ¿no? en cuanto a nuestra propia vida nuestro entorno y sobre todo, porque pues solo estamos de paso, nos están prestando este espacio y pues hay tantas generaciones que vienen detrás de nosotros y que tienen el mismo derecho a vivir en un planeta con un aire, agua limpia, etcétera. Y debo de reconocer nuevamente, públicamente, la labor que ha hecho Costa Rica. Este es un país, un ejemplo a seguir y este, deberíamos de hacerlo igual el resto del mundo. Eh, la verdad, yo cuando estuve ahí, vi cómo la gente vive en armonía, en bienestar, en beneplácito, la gente es amable, casi no hay delincuencia. La gente que está desempleada y que está en la calle, en condición de calle, la gente pasa y les lleva comida, habla con ellos, entiende de que pueden estar en una situación similar, ¿no? Algunos son migrantes que todavía pues, no tienen sus papeles en orden, etc. Entonces, uh, la verdad, me, me conmueve y me conmovió uh, ver tanta humanidad en un país tan pequeño, donde son 5 millones de habitantes, pero de los cuales 2 dos, dos millones son migrantes son hondureños, son salvadoreños, panameños, este, venezolanos, este, colombianos, este, gente que ha migrado. ¿no? Entonces casi la mitad son migrantes y los ticos les dan la bienvenida y les abren el corazón y les abren el hogar. Entonces piensa mucho en esto. Yo creo que es muy importante de que dejemos de ser egoístas y realmente seamos más humanos. Muy bien, te deseo una muy bella semana, te mando un abrazo de corazón a corazón y espero que disfrutes esta semana. También agradezco si compartes estos videos, los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namaste.